¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien. Has venido. Bien. Has venido solo. Sí. sí. Uy, qué suerte. <risa> y qué legal. Yo hoy he podido venir con asistente personal, pero con solo hacer cubrir mis necesidades diarias es una pede. La gente no lo entiende. Muchas necesitamos que sean nuestros pies, nuestras manos.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 La gente no tiene paciencia. Si no hay lugar para ayudarnos. Anda, que es que no. Si pone una amenaza, he comenzado ya porque no me he pedido. Mm. Es muy. Tout à la mère coupe les et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 No nos pueden excluir de este modo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos menos. O porque valemos menos. O porque valemos menos. Tuve un cáncer de mama. Tuve un cáncer de mama. Me quitaron todo el pecho. Me quitaron todo el pecho. Mi miedo. que no me podían hacer las pruebas para saber lo que había y después tampoco podían darme tratamiento por y después tampoco podían darme tratamiento por falta de, de adaptaciones pero no os vengáis abajo para eso estamos aquí ¿no